Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen y vamos a ver cómo realizar estos pines de resina. Con alambre de 0,4 vamos a crear la estructura. Vamos a realizar 5 pétalos y el diámetro será de un centímetro y medio. Ahora con un alicate de punta fina lo que voy a hacer es darle el movimiento a los bordes de cada pétalo, como veis es simplemente doblando un poquito hacia el interior, esto le va a dar un movimiento diferente. Procedo a la inmersión de la flor en la resina, que como veis es con un tono rosáceo, muy discreto. Luego casi no se aprecia, no tiene mucha intensidad de color, pero es muy bonita. Ahora voy a proceder a realizar las otras dos flores, porque estos pines van a tener una flor más grande y dos más pequeñas. Y en este caso utilizo un molde de un centímetro de diámetro. El procedimiento es el mismo que el anterior. Ahora procedo a fortalecer cada pétalo con resina UV El siguiente paso es aplicarle polvos mica iriscentes de tono azulado Ya veréis qué efecto más precioso le otorga cada flor Bueno, ahora le aplico esta capa de resina para darle volumen a cada pétalo y además también las va a dejar mucho más fortalecidas Recordaros que antes solamente he puesto una ligera capa. Con alambre del 02 de tono cobre voy a crear una flor que me va a ayudar para realizar los filamentos de los estambres. He realizado seis pétalos que alargo y retuerzo para que me queden en un solo filamento. Y ahora procedo a unificar la largura, corto según lo necesite. También utilizaré mostacilla pequeñita para en los extremos de cada filamento aplicar un poquito de resina UV e eh, introducir la mostacilla. Esto va a crear el efecto de los piscilos. Ahora corto los sobrantes que sobresalen de cada mostacilla. Ahora voy a situar un strass, efecto diamante, en el centro de los pistilos. Primero aplico un poquito de resina y sitúo con unas pinzas. Como veis es delicado, pero el efecto es eh, precioso, ya lo veréis. Ahora a cada flor hay que darle forma, moldearla y la punta de los pétalos, abrirlos hacia afuera. Fijaros, ahora lo que hago es eh, los piscilos, lo paso entre medias de cada pétalo y retuerzo sobre la base, los dos alambres de los piscilos, retuerzo sobre la base de la flor. Para unir cada pétalo, aplico un poquito de resina UV. Esto hará que los pétalos queden firmes y sujetos y no se me abran. Bueno, ya están confeccionadas las tres flores que voy a utilizar para el montaje y vamos a seguir con el siguiente proceso. Vamos a hacer la espiga de... con pedrería y el proceso siempre es el mismo, ¿eh? es ir retorciendo cada hebra sobre sí misma, dejando una distancia adecuada y tanta, tanta pedrería como, como creamos oportuno, lógicamente. Hay que tener en cuenta que siempre se retorcerán las hebras en la misma dirección. Para situar la flor lo que haremos es pasar una de las hebras entre medias de los pétalos en la base y ahora volveremos a retorcer en la base de la flor, me quedará completamente sujeta. Como he dicho anteriormente en otros vídeos a mí me gustan los tocados y los pines sencillos y de piezas individuales para poder montar a gusto de cada uno. Por tanto, los complementos que pueda poner es, es a elección. Yo sigo con la pedrería, pero bueno, ya veréis que más adelante pongo una hojita. Es dependiendo del acabado final que le queramos dar. Ahora aplico una hojita que previamente había coloreado, había pigmentado porque era completamente plateada y el proceso es el mismo, tenemos que asegurarnos que quede bien sujeta. Es más complejo, pero bueno, eh, lo, lo importante es que nos aseguremos de que quede bien sujetada en la base. Por tanto, eh, haremos tantas vueltas y enrollados como sea necesario. Voy a utilizar un clip invisible del mismo tono que el alambre, de color dorado y el proceso siempre es el mismo. Primero hay que asegurarse que la base de, del ramillete esté sujetado y luego en cada pie de, del invisible vamos enrollando. Hay que intentar que quede lo más fino posible pero a la vez eh, lo más firme posible. Es importante que a medida que vayamos acabando intentemos subir a la zona superior o a la base del ramillete para poder esconder el extremo, no ha de quedar ninguna, ninguna punta sobresaliente que pueda pinchar o dañar. Bueno, aquí tenemos el resultado final, como veis ha quedado precioso, fino, elegante y, y sutil al mismo tiempo. Espero que os haya gustado este tutorial, que os animéis y no dudéis en preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias, os espero en el siguiente vídeo y, y que me deis un like. Hasta pronto.